¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que, esta, que se hayan estado cuidando del virus, que ya ve que es malo, ¿eh? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre me da mucho gusto estar entre ustedes para estas charlas entre amigos, charlas desde la cafetería de Estilocracia. Aquí está mi café, por cierto. Y... Hoy es día hay de presumir. Hay dos cosas que les quiero presumir. Mi cafeterita de prensa francesa personal individual para una sola casa, porque por las noches son las 10 y cuarto mejor es que me tome poquito café y no el litro que suelo tomarme durante el día para que lo repito por la noche, pero me puede dar hasta taquicarne porque soy un hipertenso y mi segunda presunción, pues, oh, o otra cosa que lo quiero presumir es mi reloj este reloj es uno de mis accesorios favoritos de hecho debe ser mi favorito es un Hashtag Deluxe debe tener por lo menos 50 años es de hace 50 años este reloj tiene hasta, hasta la correa de piel original es de cuerda manual bueno, desde luego hay que mandarlo a servicio ya lo he mandado a servicio muchas veces para que pues como son de cuerda se puede destensar la cuerda ya hay que estén simplemente en sabiduría, solamente lo no puede hacer un relojero. Yo no sé hacerlo. Esas son las cosas que les necesitaría presumir el día de hoy, porque pues, es día de presumir. Y ya se va a acabar el mes de septiembre y vamos a seguir en, en, en, la, epi, en la pandemia. Vamos a seguir sin trabajar normalmente, vamos a seguir sin ingresos. Y la verdad, sí. Si sí, ya empezamos a preocuparnos todos A preocuparnos en verdad No ¿eh? nos vamos a dejar vencer No nos vamos a caer Pero No solamente no le vemos la luz Al final del túnel Sino que ni siquiera vemos el túnel Ya el túnel se borró Por lo menos en mi caso Está todo borroso Ya no veo ni el túnel Pues ya ni para que le cuente a usted Que si puedo ver la luz al final del túnel Pues no, no la veo la verdad es que sí está Está, está pasado. Y bueno, es un poco desesperante. Porque... No, no sabemos qué hacer. Yo con, con, todas, con todas las personas con que platico, sé todos los que ellos son ricos, pues no tienen problema porque eso es, no les pasa nada. Pero como yo no pertenezco a ese rubro, pues entonces sí, sí me preocupo. Sin embargo ellos también dicen aunque no. aunque no tan. No, no, andrásticamente como yo lo manifiesto si sí, dicen que les ha pegado este asunto y justamente lo, lo digo porque ya vi yo en la, en la charla pasada había prometido hablar de, de las comidas enlatadas y le voy a explicar por qué quiero hablar de las comidas enlatadas primero porque porque a mí sí me gustan pero los que no han vivido solos solos sin esposa, sin mamá, sin hermana solos saben muy bien que tarde o temprano tuvieron que aprender a, co a cocinar o que tendrán que aprender a cocinar les guste no yo cuando viví solo muchos años pues en algún momento sí, sí, sí bueno de hecho desde siempre tuve un ayudante en casa y una, era una señora que hacía la limpieza y que cocinaba pero no ha sido lunes, martes y miércoles ciego tres días a la semana y los otros cuatro pues aunque me dejaba algunas cosas ya cocinadas o sea que de pronto se acababa particularmente si tenía yo invitados pues en, en la prim, el primer día que llegaban se acababa todo y tenía yo que, que cocinar pero yo era muy malo cocinando y, también, y sigo siendo malo yo no, sabía, no nací para chef la cocina no es mi fuerte pues sin embargo pues tampoco me gusta comer lo que sea entonces tuve que aprender a cocinar más o menos bien pero me habitué mucho y aprendí a manejar la comida enlatada, porque parece que no, pero la comida enlatada es mucho mejor que la otra. De hecho, a la comida fresca, a la comida orgánica, a la comida esta que dicen que viene del campo y que tiene fertilizantes, yo no acabo de tenerle mucha confianza. Yo veo cuando dice, dicen orgánico, sin fertilizantes, que vale lo doble. <ríe> Entonces, bueno, pues. Pues qué padre para el que está haciendo el negocio, porque un, yo no le encuentro mucha diferencia entre una cosa y otra. Tomas un huevo normal de bachoco y un huevo orgánico de ahí desde ah, el No sé cómo no, no, como sea, cuál es la marca. Mm? Está costando mucho más. No fríes. Está igual. No les encuentro la diferencia. Por un lado. Por otro lado, yo dudo mucho que que un huevo traiga virus, salvo que te lo comas crudo porque si lo pasas a freír, en cualquiera de las miles de formas que hay de freír un huevo se acaban los, los virus y las bacterias malo que te los tomes crudo, que te lo comas crudo porque entonces las salmonelas sí se pueden meter a tu organismo si es que ese huevo trae salmonelas suponiendo que las trajera, de hecho pues en eso se, en eso se fían los productores de, de estas comidas orgánicas y muy sanas que tú vas a querer confiar en ellos porque vas a estar seguro de que el huevo que ellos te venden no tiene no tiene salmonegas. pero eso es fe y recuerda que eso es fe es creer en ellos porque uno quiere creer en ellos porque hay esta necesidad de creer pero eso es todo, luego hablamos de la fe y en esto de la comida de ratas yo quería hablar desde la costeña de hecho quiero hablar desde la costeña pero no, no voy a hablar extensamente de ellos Ahora, porque van a creer que es anuncio. ¿Y, y por qué más va a aparecer un anuncio? porque ¿qué, qué, qué tienen que decir que de la costeña? ¿Es una empresa y una industria emblemática de México? Pues sí lo es, ¿no? Pero no es mi papel ser su vocero. No, no, ni soy su vocero, ni soy su publicista. Ni me van a pagar ni cinco centavos por, por, por hablar de, bien de la costeña. porque no me queda más que dar bien? Son muy buenos, la verdad, sus productos son excelentes. Pero hablo de ellos porque son los que tienen mucho más mucho más surtido en todo sentido de hecho el director y propietario principal de la costeña fue mi compañero de escuela durante muchos años en el Tepeyac en la primaria, la secundaria, la prepa ahí estudiamos juntos, si no lo conozco pero es muy hábil porque la costeña no es nomás la costeña también es Clemente Jax también es la sierra hay muchas cosas, ¿eh? es, es todo, un, mono, todo un, un, un gigante que ha ido crece y crece y crece y crece. Entonces, si sí, sí, tiene muchísimas cosas hoy por hoy. Cuando yo disfruté y viví en soltería, esta que les cuento de cuando aprendí a cocinar, pues no, este, no había tanto surtido. Pero hoy por hoy hay muchísimo surtido. Y si sí, me gusta lo, lo que ellos tienen, porque además es muy fácil cocinar con, con lo que ellos tienen. Por ejemplo, si compran unos frijoles refritos o unos frijoles enteros lo mismo de la costaña que de la sierra no hay es que abrir la lata obviamente es mejor por ejemplo los frijoles mejor prepararlos un poco de aceite cebolla bien picada ajo bien picado y se pueden se, se, se pasan a freír por lo menos a, a dorar las, la, el ajo y, el, y las cebollas y enseguida se vierte el contenido de la lata de frijoles y se quedan bien o bien como yo lo hago desde, así, pero lo hago sobre... Primero pongo en el sartén ya caliente, no pongo aceite, sino que pongo un chorizo español. Bien desmenuzado. Dejo que suelte todo el aceite, dejo ahí la, la, la carga del chorizo. Y enseguida vierto el, el contenido de la lata. Y quedan unos frijoles bastante apetecibles, bastante buenos, de muy buen sabor. Pero como eso, mire, hay muchísimas cosas de la costeña. Yo le digo porque aquí tenía este manualito lo que pasa es que los de la cocina tienen un, un pacto un, un trato un contrato con miquel alonso un chef muy famoso que está en el bico y me dicen, nos hicieron favor a, a, a marisa y a mí de mandarnos un este, pues un, un, una receta grande para hacer frijoles con carne de puerco y mole y nos mandaron todos los ingredientes para hacer el mole, los frijoles todo. Y juntos nos mandaron todo esto. La verdad, estaba buenísimo, pero buenísima la receta. De veras, increíble. Y hay salsa katsu Tienen su salsa katsu Chiles en conserva. Que los chiles en conserva tienen, tienen muchas ventajas, como dicen ellos. Porque todo lo, todo lo que sea en conserva o en encurtido... Tiene probióticos, tiene simbióticos, tiene prebióticos. Todo esto todos estos ingredientes que contribuyen a tener una mejor flora intestinal y una mejor digestión y una mejor, un mejor metabolismo. No hay, y ahí no, no tengo el riesgo de que, de que los chiles puedan, puedan traer hongos, puedan secarse. El, el ambiente de la casa o el ambiente de la cocina a lo mejor trae un poco de polvo. Entonces, si sí, no, ya vienen perfectamente limpios. ¿no? Hay ah, vegetales en conserva Para hacer un... Aquí, ahí que ellos sugieren un, un, Una omelette con chipotle rellenos de vegetales o sea, Y tan rico, ¿no? sí Todo esto de la cocina Por eso se los, se los, se los, se los muestro Porque... Estamos porque sí vale la pena ¿no? Y es muy fácil cocinar Porque si usted está soltero Y vive solo Pues sí y, y, y quiere... Y quiere agasajar amigos, amigas o... Agasajar en un corto. No, no, no en, una, en una cosa grande de fiesta y ruido y bebida. No, no, una buena cena. Una buena cena que es algo que todos tenemos que aprender a hacer algún día. Ojalá. Porque no estoy muy seguro de que... De que estas generaciones nuevas quieran hacerlo así. Yo porque así crecí. Nos crecimos cuando hacíamos una cena. Invitábamos gente. De hecho, cuando yo cumplí... 18 años que vivía con mis padres, pues como ya trabajaba y tenía dinero mío, le dije a mi mamá que, que iba yo a comprar, que iba a hacer una cena, que si sí me podía ayudar a hacer cena, porque yo no sabía cocinar, y que quería yo una sopa de cebolla, íbamos a hacer 10 a la mesa, invité a mis amigos más cercanos y éramos 10 a la mesa. Y le pedí que me hiciera una, una sopa de cebolla a la francesa y un, unos filetes con, con salsa de gravy pues se lo pedí una semana antes porque el gravy hay que, hay que prepararlo como, como tres 3 días o 4 días antes entonces me hizo ese favor, yo fui a comprar los ingredientes alquilé un par de meseros para, para atender a mis invitados mis papás salían mucho de viajes y se fueron de viaje mis hermanos igual también nunca estaban porque mis hermanas se iban a Estados Unidos y allá se pasaban largas temporadas yo estaba solo y tenía un hermano pequeño un hermano menor que yo que también hacía su propia vida por otro lado Entonces, la, costa, la casa era, para, era una casa grande la casa era para mí solo con mis amigos nos pasamos bien nos atendieron bien y teníamos un, un proyecto de películas de películas de 8 milímetros ¿eh? de 16 milímetros, de 8 y 16. Y nos pasamos películas, lo pasamos muy bien. Pero así fue como, como yo crecí. Eso era una cena. Entonces, si usted en este momento vive solo y quiere agasajar amigos o amigas, con una buena cena tiene que aprender a hacerlo. Obviamente, no, no le sugiero que vaya, porque si nunca lo ha hecho, que vaya al mercado a elegir los ingredientes. Porque no va a saber cómo elegirlos. Es decir, si le, si le dicen, busque usted eh, un ramo de esto, un, un ramillet, un ramito de esto, otro, un manojito de tal cosa, ¿lo va a hacer? No, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mejor váyase a, a una receta mucho más sencilla que se puede elaborar con, con comida enlatada y se le problemas. Porque además, la misma lata siempre dice cómo cocinar. Cómo cocinar los, lo, lo, el contenido. Y queda usted muy bien. Nada más compre un buen postre, seleccione bien el vino, que vaya de acuerdo con el que va a servir y va a quedar usted como príncipe, para que pueda usted quedar bien y hacer las cosas bien, porque no me sé, o sea yo creo que ahora la gente se festeja, por ejemplo festejan sus cumpleaños, gente mucho más joven que yo sí me llevo mucho con gente mucho más joven que yo, yo, yo de hecho la gente de mi generación conquistó mucho de toda bueno, excepto mis amigos de siempre, pero pero ya quedamos pocos, ya no somos tantos. Y, el, y la gente muy joven, la gente de 20, 30, 35 años, 40 incluso, pues rentan un, una parte de un, de un antro, como le llaman ellos. Sí, son desplazas, un, un antro. Y ahí se dedican a beber y mejor siempre unos bocadillos feos. A ver, a, a, a, no voy mucho a, a, a reuniones sociales, yo no yo no concurro a eventos sociales, regularmente no lo hago no me interesa me interesa convivir con mis amigos o con gente con quien yo conozco y que vamos a hacer las cosas como a mí me gusta a mí no me gusta estar en un lugar ruidoso primero porque soy gente de tertulia soy gente de coloquio si quiero ir a bailar pues prefiero ir a las bodas a las que eventualmente me invitan porque ahí pues hay una pista grande y hay música en vivo y hay toda clase de música y como los... Eh, los músicos que se contratan para una boda, por ejemplo, saben que hay, varias, hay varios miembros de diferentes generaciones que concurren a la boda, entonces dan, seleccionan música para todos. Bueno, de repente hay de, de grupos jóvenes de rock, pero también hay, hay cosas tropicales, también hay cosas de antes, también hay, hay música tipo rock and roll, en fin, hay de, hay de todo. Y a mí se sí me gustó, yo lo refiero porque entonces bueno, sí podemos darnos el gusto de bailar. Pero a lo que voy es que lo, esta fórmula de rentar un, una sección de un bar, de un antro, entre ruido y bebida, que vaya a saber si debe no la bebida que pidió, y unos bocadillos mal hechos porque pues, un antro no es exactamente un restaurante, de lujo, ¿eh? No está usted hablando del Maxime de París, una cosa así. Ni del Tour d'Argent. No, de un artista. Entonces, ¿qué le van a dar? Pues? ¿Le van a dar alguna cosa que mandaron comprar en una panadería de bocadillos y se la van a cobrar a usted como si le hubiera, si hubiera hecho un chef? En fin, eso es de que yo era el gusto. Y además, ¿para qué se reúnen si no pueden ni hablar? Si no pueden ni tener una buena conversación. Uno, dos, en... ¿eh? Yo ya no fumo, ¿no? por cuestión de salud. Pero yo siempre decía que fumar es un placer. Y los hijos sostenibles es un placer. Y es un placer que acompaña muchísimo al placer, no tanto de comer como al placer de conversar. Y, entonces, y como ya no se puede fumar en ningún lugar público, pues mejor en casa. Haces una buena cena en tu casa, una selección buena de invitados, los que quepan bien a la mesa, buenas bebidas, Buenos licores para después de comer, buenos cigarrillos o buenos puros. Estás en tu casa y en tu casa puedes fumar lo que te dé la gana, hasta, hasta marihuana, cosa que no recomiendo porque si les cae la autoridad, igual, igual les puede salir muy cara la fiesta. Pero así es, así es como yo yo lo veo, así es como yo lo hacía y así es como lo sigo haciendo cuando lo hago. ya no lo hago, la verdad, no, ya, este. Sobre todo estos últimos tiempos, estos últimos años. Con los cambios de política, como quieras que seamos peganos. Este ambiente de la política permea a todos los rincones de la sociedad, a todos. Nadie está exento de ser avasallado por estas, estas cosas de la política. Y yo he visto que, que, no, no soy yo, como somos todos los que estamos avasallados hoy por hoy, con una serie de errores que se cometen, que nos tienen mal, que nos tienen sin ingresos, que nos tienen sin nada, ya nadie quiere ir a ningún lado. Y ya, cuando nos reunimos a platicar, como ahorita que ya nada más estoy amargando la noche a ustedes, pues estamos, estamos hablando para, para quejarnos de todo, ¿no? Y la vida es un festejo. Es un festejo porque es un privilegio. No todo... Pues, porque estamos aquí de pura equipada. No pedimos nacer hacer. No lo pedimos. O sea, la, la vida es un privilegio, privilegio que nos dieron. Yo, personalmente, también se sostengo esto es un punto y aparte también sostengo que tenemos todo el derecho de vivir pero ninguna obligación de vivir ojo eh porque no sé pero si a mí me invadiera hoy un cáncer horrible un cáncer de esos terminales que además me va a tumbar en cama tres meses y que va a ser costosísimo en todo sentido para todos prefiero una inyección de estroncio de cianuro, o de arsénico, de lo que sea, un, una, un, un, un cóctel metado, aplicado a la vena, me duermo y ya me despierto, y nos quitamos de problemas, y no se agotan los tres pesos que me quedan, en medicinas que de todos modos, no me van a curar, porque entonces, ya, ya, mejor ya me voy, porque ya estoy hablando muy mal, ya me estoy viendo como, como muy amargoso, y es que Digo que sí, como, como viene a presumir mi cafetera y mi reloj, pues es que... Como soy con ustedes sin preparar temas, sino lo que me va saliendo... Sí, me siento un poco preocupado, un poco mal con todo lo que ocurre. Porque no está en nuestras manos resolver. Lo único que está en nuestras manos es resolver nuestra problemática. Lo que somos nosotros. Habituarnos a gastar menos, a tener menos y a hacer más a ser más nosotros, a ser más nosotros mismos, a disfrutar lo que hay en este momento, en cada, en cada quien en su casa, porque no podemos salir, y a disfrutar lo que tenemos, y si no tenemos más que, agua con, con limones exprimidos, y un poco de azúcar, pues eso, y eso es lo que vamos a disfrutar, bueno, pero bueno, la vida sigue, mientras uno quiera. y se acaba de las cosas, vamos adelante, y en, la, en las próximas, charlas entre amigos vamos a hablar más de, de las recetas les voy a dar una receta en cada charla así como lo hacemos en estilocracia que después de, de, del, del vídeo dice si dentro del vídeo con el tema principal al final damos como regalo una, una receta yo también les voy a dar aquí en, en las charlas entre nosotros unas recetas individuales sencillas fáciles de hacer con comida enlatada porque las que las que sugerimos en el canal de estilocracia son verdaderamente complicadas, son de chef, pero bueno, muchos de ustedes tienen quien cocine, o tienen cocina en su casa, o cocinó en su casa, pues no tienen problema, le dicen señora fulano señor fulano, señor chef, señorita chef, hágame favor de, de cocinarme esto que, que, me, que me ofrecieron en, en los tíos, casi, pues lo pero yo se lo voy a dar para que los puedan hacer ustedes en, con sus latas, así, más sencillo. Aprendamos a disfrutar la vida, aprendamos a disfrutar a los amigos sencillamente, aprendemos a convivir en casa, déjense de, de antros y de ruido, de ruido estruendoso, límpiense la, la mente y límpiense los oídos, con, realmente cultiven la estética del gusto por la vida. Yo, no la encuentro, yo la verdad no la encuentro el gusto estar metido en un lugar oscuro, sin luces, sin oxígeno suficiente, con un ruido de 120 decibeles, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo, cada quien su paraíso, pero yo no lo entiendo. Yo lo que les sugiero es lo que yo hacía y lo que sigo haciendo para disfrutar de la vida. Aparte de disfrutarlo con ustedes, porque esto que estamos haciendo ahorita es un gozo y un disfrute. Abrazo y que les vaya bien a todos.